Y la mentira fuera, Satanás, no tiene nada que hacer con nosotros. Así que ya he descubierto que no hay mentiras grandes, chicas, ni piadosas, es mentira. Y tú eres el dueño de la mentira. Y como yo estoy con el Señor, soy dueño de la verdad. Así que esos ayunos, bueno, ese ayuno de la mentira va a tener que estar todos los días. <risa> todos los días. Y veremos, veamos, ah, veamos qué nos dice hoy día en, Ah, que nos ha ido ayudando esta palabra en Romanos 13, 14. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Palabra de Dios. Vistámonos de la presencia del Señor todos los días. En la mañana, cuando abrimos nuestros ojitos, tenemos que decirle: Sí, Señor, aquí estoy para la gloria tuya. Aquí tú ven No sé qué va a ser del día Pero si tú vas conmigo Vamos caminando a la presencia del Señor Y si no vamos por esos caminos que me llevan y que después estoy molesta que después estoy no sé, estoy intranquila ¿por qué? porque he elegido ese camino, ese camino que no es el del Señor, así que hermanos queridos, aquí como dice, vamos, revistámonos de la presencia de Jesús y no permitir, parar cuando vengan esos pensamientos, cuando vengan esos deseos que no son y cuando yo pierda la paz cuando estén tranquilo, es clarísimo, hermano querido, que lo que hemos dicho, o lo que hemos pensado hacer, o lo que hice, no es de Dios. Porque Dios es paz, es amor, es tranquilidad, a pesar de que puede haber el problema, a pesar de las enfermedades. Si estoy en paz, estoy en el Señor. Estoy siguiendo, aceptando ese sufrimiento ofrecido al Señor. Y estamos en este tiempo, así que vamos ayudándolo en su pasión. Y... ¿Qué nos va a ayudar hoy día? ¿Ah? ¿Quién nos va a ayudar hoy día en este ayuno? ¿Ah? La envidia, hermanos queridos. La envidia. Que no podemos ver que el otro crezca, que el otro tenga más. No, si ese tiene ese, yo tengo que tener más. Y si no, me amargo, voy. ro, Hermanitos queridos. Que la envidia sea, ¿por qué tiene tanto esa persona? Me alegro. ¿Y qué podría hacer yo que no hago para poder tenerlo? Me sirva de incentivo. Y veamos, ¿qué le pedimos al Señor? Le pedimos al Señor que nos enseñe a amar. Porque si yo amo a esa persona, no voy a tener envidia de él, no voy a desearle mal, todo lo contrario. Me voy a alegrar por lo que tiene. Me voy a alegrar porque... Mira, se graduaron, mira qué lindo otra casa, mira que tiene el último auto, qué bueno, gracias, señor. Gracias. Y si tú eres uno de esos hermanos queridos que tú vas teniendo, hay personas que van a tener envidia para, por ti. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si el señor te ha dotado y tú tienes, tienes un buen pasar, piensa, ¿quién no lo tiene? ¿Cómo puedo ayudar? A lo mejor dentro de tu círculo hay tantas personas. Yo siempre le decía a mis hijos, hijo, nunca tengamos envidia del que tiene más. Tenemos muchos parientes que son muy ricos, pero también tenemos muchos parientes que tienen menos que nosotros. Entonces, si yo siento envidia por el que tiene más, alguien va a sentir envidia de nosotros también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alegrarnos por ese pariente que tiene tanto y que el Señor lo multiplique. Y con el que tiene menos, ayudar, ayudemos nosotros. ¿Para qué? Para que puedan ir saliendo adelante. Así que hermanos queridos, el ayuno de la envidia es llenarme de amor por esas personas y alegrarnos y ver qué han hecho ellos que yo no he hecho para poder lograr las cosas. Entonces, un incentivo. Así que Señor, hoy día fuera envidia y lléname de tu amor.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 Haz todo lo que él te dice, mi María, hoy te pide, haz todo lo que él te dice, mi María, hoy te pide, haz todo lo que él te dice.